Bienvenidos a la Plática con un Café de hoy, que es una reunión comunitaria sobre desechos de productos de tabaco patrocinada con el Equipo de Salud en Todas las Políticas, H HIAP por sus siglas en inglés, de la ciudad de Santa Cruz. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Hoy somos sus organizadoras y nos acompañarán varios invitados a los cuales presentaremos en breve. La sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se lleva a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy, Peter Bichet nos está brindando la interpretación simultánea y Gisela Carrasco estará interpretando consecutivamente en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. stands <coughs> for the las inversiones del colectivo resultados basados en la evidencia es un modelo de financiamiento y un movimiento para elaborar salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responden a la necesidad de la comunidad. Esto es una evolución donde hay diferentes cosas, la visión y la misión. Organizaciones no gubernamentales. Y tenemos equidad en el centro. Cuando estamos haciendo equitativo, queremos decir de que sea todo el mundo esté bienvenido en condiciones que son para el core de la salud y el bienestar. Estamos abordando cosas como justamente raza, raza salud y bienestar. Y con esto estamos promoviendo lo que es todo una estructura. Para poder justamente eh, después eh, tener una mejor respuesta y poder afrontar mejor este problema estamos tratando de eliminar justamente esa equidad, esa inequidad. Hoy tenemos un chat de justamente. Aquí están viendo gráficos mostrando un poquito las diferentes brazos ramas de este programita. Hay diferentes grupos. Estamos contentos de introducir los tres colaboradores. Esta Tiffany Wise West, la gerente de Sustentabilidad y Acción de Acción climática de la ciudad. También está Emily Nguyen, analista principal de Administración de la Ciudad y Tara Leonard de la Agencia de Servicios de Salud. Ellos están muy preparadas y tienen varias habilidades para afrontar estos problemas. un poco de overview de lo que este tema es sobre hoy. Entonces, vamos a empezar. Desecho es el de producto de. Vamos a hablar un poquito de la política, las normas sobre la salud de la ciudad. Y la discusión en Q&A. So can we go to the next slide? Salud en todas las políticas, es una iniciativa que reconoce que los gobiernos locales y la salud de la comunidad y en, están junto a la par con la equidad y la salud de la comunidad. Y estamos reconociendo de que tiene que ser a la par de las condiciones del core, salud y bienestar ambiente y saludable. Tenemos estas medidas. Y no es fácil ver cambios entre la comunidad y que se toma años para poder hacer cambios. Esta diferencia de. Inequidades en la sociedad, a través de diferentes institutos, como el gabinete, de, de, hay diferentes partes, digamos, que hay que cambiar salud y bienestar, aprendizaje y educación por la vida, seguridad económica, prosperidad familiar, conexiones, ambientes, soldades y comunidad segura y justa, y la vivienda. Queremos ver cómo podemos colaborar entre cada sectores y una agencia no puede hacer eso uno solo. Cuando hablamos de salud en todas las políticas, no es solo la salud que tiene esa responsabilidad, pero estamos tomando la decisión y la ciudad tiene también un papel en la salud de la, de toda la gente, en la salud en todas las políticas. Entonces eso es lo que más o menos lo quiere decir la salud en toda la fruta. Es como una una manera, una estructura para ver un camino para tratar de resolver la inequidad. El concilio dirigió o pidió un subcomité a, también con los empleados de la ciudad y un, un plan de trabajo. Y en 2019 a la ciudad adoptó una ordenanza para justamente a confrontar esta iniciativa. Hubo mucha preparación. Hacer trabajo en representación en diferentes comités y comisiones y tratar de hacer, eh, preparar de, de esa iniciativa y pensar en qué es lo que hay que hacer. También afecta al presupuesto y en otros proyectos específicamente sobre la salud en todas las políticas o también apoyo para esto. En 2021, el Concilio también puso una resolución. Anunciando discriminación eh, de sexo racial también y esto van a ser a, a, adaptados sobre las matrices de la del de la Health and Health policy en inglés, de la de la salud. Tenemos varios concilios que están en el hoy en esta reunión. La ex alcaldesa Brunner y Calamantari, y John Scherzer también. Y han sido claves en ver esta implementación. tobacco waste product policy evaluation and Really then uh, became part of the Health and All Policies Work Plan um, for this year, and thus we are all working together. Y este es más o menos el camino el que se quiere llevar el cronograma para este programa. Con eso se lo voy a pasar a Emeline. Eso es más o menos lo que es Health and All Policies: eh, la ciudad, salud para todos. Soy Emeline, voy a ir a hablar del historial, de lo que ha pasado. En abril de 21. El, el concilio adoptó una resolución reconoce que los desechos del tabaco son una amenaza a la salud pública y del medio ambiente. Y se escribió una carta para la legislación local en la en el estado de California. Y en marzo de 2022 se escribió una carta para por para prohibir la venta de productos de fumar en un solo uso. O sea que más que todo vender la venta, afectando la venta de los cigarrillos sencillos a diferencia de los un poquito como se hizo con los eh, los vape recargables. Como resultado, eh, Tara, que está con nosotros, recibieron diferentes presentaciones y comentarios. Eh, sobre justamente esta policía, estaba normas, la esta política. Y entonces recibieron recomendaciones de diferentes entidades. Desde noviembre han, los empleados han recibido con el Comité de Health and all Policies, incluyendo la concejal Watkins, y diferentes personas claves de la comunidad, que incluye el Departamento de Salud, Save Our Shores, guarda nuestras costas para discutir cómo se iba a hacer esta, este programa. Parte de la teoría es que queremos recibir también comentarios de la comunidad. Y entonces en abril quisiéramos recibir eh, los comentarios de la, la ciudad y de la gente. Y por eso voy a pasar la voz a mi colega. Tara Leonard, aquí. Antes que eh, empezamos a hablar de las normas, opciones de las normas diferentes. Cuando digo TPW Residuos de tabaco dicen que es mal para la para la, la salud, mal para la, el planeta. Cuando estamos hablando del cigarro, estamos hablando de la parte adictiva, que es la parte de la cola del cigarro. La mitad de la, de la, de la gente eh, de que se muere en el país tiene que ver con los efectos de los cigarros. Entonces vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar es de las colillas a la final de su ciclo. Pero el tabaco es nocivo en cualquier etapa de que se está consume. Es Mucha ayuda requiere mucha agua para ser procesado y también es muy malo para la salud. Aparte hay que curar el tabaco, ponerlo, empaquetarlo, moverlo, que no solamente causa problemas en las fincas en donde se siembra, pero también sobre la gente. Y después, una vez que se consume esa parte nociva, es que después que se bota la, COVID, la colita de caballo y ahí todavía hay muchos residuos y todavía ahí contamina nuestro suelo, nuestras aguas, un riesgo para los pequeños niños y nadie es responsable sobre eso. Por eso estamos hablando de eso ahorita. Y las compañías justamente externas, externas, eh, no hablan de eso y pasan el, la responsabilidad a otras entidades. Y hay una lista larga de todas las consecuencias sobre eso. Y después el desecho de productos de tabaco, TPW en inglés siempre también provoca un rezago en el resto de la sociedad, sobre todo los más afectados. Y sobre todo las comunidades de color, las comunidades menos representadas. Y, la, y la, los tabaque, las tabaquerías han hablado, han buscado... Eh, de que esa gente se ha afectado desde hace muchos años a través de lo mentol y los tabacos baratos. Esto, ha sido un, esto siempre se ha, ya ha pasado en el pasado. Entonces vamos a hablar de, de, de las de la, de la partes en, en pro y en contra. O sea que no podemos eh, eh, no podemos solamente relacionarlos con lo que la responsabilidad de uno o lo que hace uno. Hay que ser más por una comunidad. It barely puts a dent into this issue. And we also know that big tobacco como an industry has not once y las tabaquerías en general no han hecho nada sobre la salud o modificar la legislación. Entonces, por eso entran aquí estas diferentes normas y políticas. Voy a dar aquí una, un resumen de lo que ha pasado. Después podremos hablar en más detalle. Aquí está un resumen breve que está que la ciudad está considerando, no es toda la lista. Quiero compartir uno de los criterios. Queremos pensar en qué impacto tendrían estas normas. Hablamos de eh, soluciones en, en contracorriente o bajo corriente. Ayuda solamente a limpiar cuando unas me terminan en las playas y los ríos. ¿Quién tiene esa responsabilidad? O sea, si estas normas o políticas afectan a la tabaquería general o los individuos para pagar los gastos del impacto. Hay 50 lugares donde venden cigarros en la ciudad. La mayoría son gasolineras farmacias que donde un pequeño porcentaje viene del productos del tabaco. del parta, Cómo se podría justamente cerciorarse de que se estén aplicando estas leyes? ¿Hay una mejor política que otra? ¿Cómo podemos ser de que no nos van a demandar? ¿Eso no afectaría también el turismo? Esto es una, un resumen rápido de lo que tenemos que pensar. Hay cuatro categorías grandes. Uno se prohíbe la venta de productos de plástico de tabaco en de un solo uso o prohibir la venta de filtros de cigarros en solo uso. Prohibir la venta de aparatos electrónicos o prohibir la venta de aparatos de un solo uso o prohibir la venta de otros productos de tabaco que producen desecho de plástico. Ya tenemos una política en, a contra de eso. Lo que hay que hacer es tratar de ver cómo se aplicaría. La, la más restrictiva, vamos a lo que le la describí, los cuatro, las cinco, seis, cinco políticas van de, de la que es más restrictiva a menos restrictiva mencionamos plástico porque justamente la, la cola de tabaco tiene bastante plástico. Cuando decimos prohibir las, la venta de, de cigarrillos electrónicos, son lo que se llaman los e Son hechos de plástico. Tienen eh, remanentes del, de de nicotina y de paz también tienen una pila. Entonces esos son tres veces nocivo para la salud y el ambiente. Se podría también prohibir justamente algunos tienen. Hay unos cigarrillos electrónicos también independientes como en vienen. Ya están, vienen con su cartucho y una vez que terminas de fumarlo, te lo topas, lo, lo botas, lo usas una vez y lo botas. Y el del otro también se podría vender, prohibir todo lo que son relacionados con los, las ventas de cigarros como los encendedores. Esta es la vista del primer categoría. Vamos a mover, Ari, vamos a seguir adelante. La segunda categoría. Y después lo que se puede hacer es también hablar de la regulación entera del tabaco. En el momento de que se venta. Este más que todo pone presión en los lugares donde venden el, el tabaco y que lo consideren como un... Eh, un producto nocivo para la salud y debería entonces ser anunciado como tal, como peligroso. Esto es como un esfuerzo de educación pública y justamente impediría de que hayan todos los desechos la pila de desecho que se ve normalmente y evitar de que la, la ciudad tenga que limpiarlo. Lo que tú ves uno en las playas, en los estacionamientos, las todas las colas de tabaco y lo relacionado con los cigarros. Aquí vamos a hablar de justicia ambiental, sobre la localidad y la densidad de vendedores de tabaco. Esto limitaría dónde uno podría vender en el futuro. Esto no va a ser lo que no va a afectar nada, pero en el presente. Otra categoría es las tasas de mitigación del tobacco product waste, de, de este, del famoso que estamos hablando eh, en, en, en inglés, en vez de mencionarlo en español y sobre los productos, o sea, la tasa de mitigación de los de BW sobre el, el tabaco, productos de tabaco. Entonces se podría devolver los desechos donde uno compra los productos de tabaco. might be something to explore in terms of the more expensive electronic smoking devices. So you would take your used vapes and your used cartridges and your puddle lo que sea el, el vape o los productos eléctricos de tabaco se procede regresarían donde uno lo compra. Esto no es una lista exhaustiva. Hay algunos lugares en California donde prohibieron toda la venta de cualquier cosa relacionada con el tabaco, como se ha hecho ya en algunos lugares de California. Pero estas no son opciones que todavía se están considerando en el concilio de Santa Cruz. Sé que es muy rápido y hay mucha información. Pero voy a dejar esto solo porción de preguntas y contestas. Yo no puedo recomendar una, una, una, política o otra o normas, ya que soy empleado del, del condado. Thank you, Tara. I'm not questions in the chat. Does anyone have a clarification question for Tara or? Alguien tiene alguna pregunta para Clara o pensamiento? I have a question. Can I can I go off the... okay. Thank you so much. Uh, I was just curious, like, in terms of looking at all of these different policy options, is one of the is an option to, like, propose a suite of them or are we thinking more towards, like, one clear direction or so lo vamos a una dirección o podemos tener varias a a la a la vez versus sí, saying like what what if we did a amendment for these cigarettes and then added on a blah mitigation fee like kind of how that might work ya qué tal se podría afectar también el concilio dijo que bueno que sí podemos no tenemos podemos ser muy general en qué manera podemos abordar este problema por qué no se podía hacer eso eh, tiene que ver con el comité de salud para todos que tienen que decidir pero se podría hacer una combinación de varias soluciones efectivamente. Gracias por aportar esa sugerencia y podríamos efectivamente tener una discusión en, en, sobre la salud para todos, sobre este programa. Y de que efectivamente se puede hablar de cosas en general, pero también queremos cosas más en específico. y nos ayudaría para tener mejor ya hay una ya todavía una organización que está ocupándose legal que nos está apoyando en esta causa y haciéndonos consult otra pregunta o pensamientos? Algunas preguntas sobre lo que se ha cubierto. También si, si hay alguien del, de la ciudad, Puede, y de la salud se podrían dar que nosotros nos ahorraríamos también bastante, ya que no hay que limpiar con estas normas. No habría, la ciudad no tendría que invertir tanto en limpiar las calles. Y o es sea que ve que también sería una ventaja eh, no tener que gastar dinero en esto, en limpiar para la ciudad y el condado. Y podría contrarrestar el hecho de que no se está recibir impuestos. ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo que ha pasado la gente de puntos de venta? ¿Se han quejado? ¿Qué es lo que han escuchado? Claro que cada vez que le dices a alguien un punto de venta que le dicen que vas a restringir lo que están vendiendo, no están contentos. De hecho, hemos hecho lo mismo con los uh, cigarrillos con sabor hasta el uh, tabaco. Hay una manera de hacer esa transición pero de la, otra vez, todas las 50 puntos de venta no son exclusivamente para tabaco. Ellos tienen otros productos. Si realmente se prohíbe la venta, hay una un, o habría una fecha de implementación eh, con cierto plazo donde ellos tendrían que justamente eh, enforzar esta, esta, esto o eh, subir las consecuencias en bajo un tiempo largo. Podemos trabajar con ellos en una transición ayudándoles a mandar de hacer mercadeo y de que para poder ayudarlos a pasar esta iniciativa Y hay algunos que sí les ayudan, que son apoyan esta causa y que también sí hay lugares donde produ venden productos ¿no? que no son nocivos para la salud que quieren hacerlo correcto resistance from the retailers to these types of approaches because they also live in this community. They also. Ellos también viven acá y ellos también tienen niños. Ellos también están afectados por estas colas y tienen perros y todo esto está afectado. Entonces ellos también están de acuerdo y quieren modificar el mercado y los productos. Thank you. Thank you. Um, Shebra, I'll get to you in just a moment. I just want to point out the question. In the chat from George about the total cost to the city now, sería el, Una de las preguntas. ¿Cuál sería el costo total? Y de poner también la parte ambiental en esta propuesta sobre el costo total. Hay un modelo económico, un grupo de San Diego, no sé, de San Diego. Y ellos están poniendo un modelo para tener una respuesta exacta sobre eso. Y estamos compartiéndolo con Parque y Recreo y todos los otros grupos que están afectados estamos tratando de obtener esa esos datos para poder hacer un modelo y contestar a la pregunta que cuánto costaría. No tenemos una respuesta directa. Estamos trabajando en eso y no incluye todos los los costos sobre la salud. Gracias por la presentación. Le atinaste de que la gente son afectados. No, it's not just you, I'm afraid you froze for just a second. So you were saying about You know, from your alcohol prevention work. Yeah, let me I'm going to turn my camera off because I'm getting a message that my Internet's unstable. We're to turn my camera. We know that message. Well, well. Okay. <laughs> thanks. Go ahead. All right. Hopefully this helps. So um, I'm wondering if we have those types of in incentive. Um, Tenemos incentivos similares con el, los proyectos de alcohol. Uh, tobacco retailers and if not o cómo podríamos expandir si tenemos o algo similar como tenemos con la prevención de alcohol. Las opciones que estaban en la columna azul. No, perdón, la verde. Hay otras comunidades que ya pueden, han puesto estas normas en puesto En realidad. No. Ninguna jurisdicción ha aplicado todas estas normas, específicamente sobre evitar el, los desechos del tabaco. All electronic smoking devices. Pero, por ejemplo, en Watsonville, si ha, en el 2019 se eliminó todos los productos de electrónicos de venta de tabaco. Algunos han evitado el, la venta y del, de productos de tabaco y de los productos electrónicos. Le puedo dar una lista sobre eso. Cómo pueden contactar esas jurisdicciones para ver cómo les fue. Beverly Hills, Manhattan Beach. Ellos completamente prohibieron todos los productos de tabaco. Y hay un estudio que se está haciendo y vamos a recibir esos esos resultados de ver cuál fue el impacto no tenemos tampoco ningún eh, no estamos eh, agradeciendo o reconociendo a los lugares que están vendiendo los puntos de venta que lo están haciendo correctamente tampoco los estamos dando un incentivo reconociendo un reconocimiento about what that could look like yeah. um obviously i'm wide open i don't know of other jurisdictions yes putting together one of these implementation and transition committees to help small businesses transition away even just from the flavor tobacco products thank you and we had a question and answer in the chat public places and... las restricciones sobre fumar en lugares políticos? En lugar público. Sí, no se puede fumar eh, afuera en diferentes lugares. No se supone que tienes que estar fumando en el, en el wharf o de, en el centro de la ciudad. El problema es justamente cómo se aplica esta ley. A cada vez que se va en nuestro al lado de la costa, la gente sí se está fumando y no debería en realidad, y, pero no, no está aplicado. No podemos estar ahí a todos lados a todo el tiempo para justamente enforzar estas leyes. No tenemos una cobertura para enforzar estas leyes, aplicar estas leyes. No sé cómo que, cómo ha sido ahora y antes en los lugares donde han cambiado, pero aquí siempre se viola esa ley. message from Shebra that she missed the last part of your response on responsible tobacco retailers. Tiffany, go ahead. I wonder if kind of getting to that before and after if there is are any partners like for example Save Our Shores who are doing the beach cleanups and that have kind of Me estoy preguntando si para saber cómo es cómo cambian las cosas antes y después cuando la gente este que hizo limpieza de las playas, ellos podrían también compartir sus resultados. A lo mejor se puede utilizar esos datos completamente diferentes, pero por lo menos nos podría servir para darnos una idea. Es muy difícil hablando con alguien que haya hecho un estudio. Ellos se ocupan de río y de playas. Claro, depende de dónde es que va uno, dónde es que uno está haciendo esas encuestas te dice así ah, a pesar de ver que a veces llegan y dicen ya nosotros limpiamos esta playa pero al final se dan cuenta que no que en realidad eh, aunque se habían de equivocado lugar todavía quedan bastantes residuos que no es para mostrar que no es fácil limpiar una una una playa o un río pero no he visto todavía no he visto datos concretos acerca de esto. Y muchas veces lo irónico es que vimos que en lugares donde no se puede fumar cigarros, si les dejan en los en los la, de, de donde es que se ven más los colores de caballos y los productos de tabaco. Y por el momento he visto otros estudios, estudios, donde justamente no he visto lo, no tanto el volumen, sino la calidad del, de los datos. Y en la ciudad, dentro de la ciudad se han colectado 25 mil colas de caballo, colas de cigarro en el, solamente en el centro, en una limpieza. ¿Alguna otra pregunta, Tiffany? Sorry, I'm just going to keep asking if that's okay. Okay, I'm really enjoying this conversation. I wonder if there is any opportunity. Estoy apreciando esta conversación. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Hay una oportunidad una vez que ya la, la norma, las direcciones ya están dadas. Hay una manera de hacer una, una campaña complementaria artística. Y si esta es una, una tabla de surf. A lo mejor se podría hacer con una, un cartel con fibra de vidrio, una oportunidad para que haya una comunicación, una campaña de artística complementaria a estas, estas pólizas y dónde están en ese pensamiento. Me está preguntando a mí. Me está preguntando a todo el mundo. Yo me encantaría esa idea. En el 17-18 hicimos varios eventos en el museo. Lo trajimos unos disfraces de cigarrillo, de cola de caballo, cola de cigarro. Hicimos una competencia de fotografía. Cualquier cosa que se pueda hacer a nivel de educación sería bienvenido no está a mi presupuesto por ahora si hay dinero dispuesto o que una organización quiere contribuir me encantaría hacerlo hay diferentes ideas como rachel y otras personas otros colegas estarían contentos de hacer algo así el problema es quién va a pagar por eso Y eso material se puede volver a utilizar. Sí, tengo, tengo unas colas de, de cigarros también, que es de tres pie, que tengo en mi garaje, que los podría compartir con todo el mundo. En el Consejo de Artes también hemos pensado en ver cómo lo podíamos hacer. Sería bueno poner toda la, la, la imitación de las colas en una basura y ver cómo se van rellenando con gente educación se podría hacer una cómo se puede influir a nivel regional como hicieron en watsonville cuando lo prohibieron la, los cigarros con sabor a tabaco y los prohibieron en Watson, yo pensaba que la industria tabaquera los iba a reclamar pero no se ha escuchado nada hasta ahora y estoy pensando que también en algunas escuelas, en algunas regiones también lo prohibieron. Decal, on, uh, Con propaganda así muy uh, chévere. Kind of Sí, y gracias, Rachel, por todo eso. I mean, let's be really clear: this is not the only effort that's happening. There's Esto a no es aquí, no solamente nosotros estamos tratando de hacer eso en, en diferentes lugares, y han tratado de también promover esta prohibición. Pero la mayoría del trabajo es justamente ya a, a corriente de río y ya pasada, o sea, que lo que ya se ha votado, cómo limpiamos todo lo que se ha votado. Hay un programa SOS Es kind Algunos de esos programas fueron fueron eficientes, pero también hubo vandalismo. Hubo un proyecto también en el malecón. Donde se diseñaron unos basureros bonitos, pero la gente llegó y lo atropellaron y se terminaron en, el, en, el, en la playa, en el mar. Por eso que estamos buscando más una, una, unas normas a contracorriente y donde esté más en el nivel alto. que no solamente sea implicados los eh, los eh, voluntarios. a local electorate on any local fees taxes. y a nivel de impuestos se podría también ponerle más impuestos todavía a estos productos. Bueno, estamos limitados por una leyes estatales. Y en el caso de que se aprobara, habríamos, si sí se podría hacer, pero y habría que cerciorarse de que el dinero solo se podría utilizar para recoger esos productos y es posible, pero es muy complicado y es el concilio que podría decidir. nudge Officers. Viste que hay también unas preguntas o um, otros en sugerencias en el chat. versus police. Is that something different? Ellos podían despertar sugiriendo en el chat que cita la parte de la policía venía otro. Eh, los que ayudan, los que son peace officers, que son ayudantes, de la policía, podrían también ayudar a esto. Pero yo creo que ya ellos no existen. Ya sabemos que la policía ya están sobre eh, explotados y no tiene mucho tiempo para hacer eso. Está aplicando. Estás hablando de lo que es no solamente tanto en una política de salud, sino también de cómo se podría en aplicar esta ley eh, donde la gente se está fumando en los en los estacionamientos alrededor de los parques cuando no deberían. Yo trabajo para el condado y en realidad yo no digo nada. Porque es muy difícil y la, lo, la gente puede ser volátil y no sabes cómo van a, van a reaccionar. Y absolutamente el problema es cómo aplicar estas leyes. Otra pregunta antes que pasamos a nuestra próxima actividad. Tenemos una encuesta para ustedes. Reactions. Sorry, my computer's freezing. Wondering if, um, do you want to talk about the survey and then the next two? Oh, do you want me to share my screen, Nicole? That'd be great. Thanks. Okay. I think I'm a little Wi-Fi moment, I can do Which that. And, and do you want to um, describe what the survey is about and then talk about the next two community yeah. meetings? Yeah. So as I mentioned earlier, um, part of the work that we are doing um, is part of the work that we Queremos interactuar con la comunidad. Me gustaría sugerencias y preguntas y lo pueden compartir aquí. No más de dos minutos deberían rellenar esta encuesta. Y estas esta respuestas van a ser compartidas con el comité para ser considerado para el concilio de la ciudad. Venga, la próxima reunión. Pues pueden también, cualquiera que quiera, tener. Unas dos reuniones en el 18 y el 20 personalmente. Y pueden verlo aquí en pantalla. Materials, models, examples, things that I could bring to those in-person meetings. Let me know because I'll be bringing all sorts of stuff, flyers and posters and all that sort of thing. But if there's any specific things that that come up, let me know and I'll be sure to bring things that respond to that at those two meetings. Thank you, and I will also add my email address as well to the chat. If anyone has further questions, in chat está mi dirección de email. Si tienen cualquier pregunta. ¿Estructured as chat, they informal. Los próximos van a ser más informales. Más interactual. a ser más con, con interacción con par de mesa. And so we're going to have some posters that's going to be posted on. And then folks can either submit some surveys or a sticker on the posters. And that would help um, with part of that feedback as well. Um, and em, I don't know if there's any tobacco retailers on this call. Are you going to be specifically reaching out to tobacco retailers to invite them? to Vas a hablar también sobre los vendedores de tabaco. Uh, ya han sido invitados. So Hemos colaborado con ellos. con el Departamento de Economía. Si tienen organizaciones y hablen y compartan con su comunidad para que la mayoría de la audiencia posible esté al tanto de este problema. Esta es su oportunidad para que sean parte de la solución. Y por favor, eh, pidan a la gente que se ven, que venga. Gracias a los exponientes. Me pareció muy informativo. Gracias por la discusión y la ¿Qué tal la oportunidad de, o la posibilidad de ser demandado? Que la ciudad sea demandada por la tabaquería. Claro que sí, es muy probable que va a pasar. O por los vendedores mismos. Porque ellos saben que hay que empezar en el nivel local y después divulgarlo en. Entonces sabemos que también si lo logramos localmente, entonces después se expande más regionalmente. Entonces por eso que tenemos es de desarrollar unas normas para que ver, para ver qué es lo que es efectivo y que entonces una vez que funcione, eso se va a repartir por el resto de la región. Of being a public health leader. Y ese es el problema de ser un líder en cuestiones de salud. Uno siempre está dispuesto a demand uh, expuesto a demandas. En el chat. I'm going to share. Oops, what happened here? Oh, we lost our last slide there. I think that has our upcoming core institute events. We have a couple more. Um, of our core and data share combined meetings. There we go. Thank you. Um, a couple more uh, events scheduled uh, where we take a core condition in each session. Aquí van a ser otras reuniones en el futuro. What are the kinds of narratives or stories or donde la gente puede compartir su experiencia y los datos. Y ahí podemos eh, compartir la experiencia de cómo ser, eh, compartir datos para abril y junio. Y vamos a estar añadiendo constantemente diferentes eventos. Y Lo último que vamos a hacer. Por favor, llenen esto. Llenen esta encuesta. Queremos, eso nos ayuda para ver cómo planificar las próximas reuniones y ver cómo nos podemos mejorar antes que se vayan. Gracias. Gracias a todos los presentadores y a la traducción.